Saludos comunidad biocéntrica. Nos encontramos en el punto 2 de la teoría de biodanza donde Rolando Toro desarrolla el significado y el sentido de la danza de la vida. Y en este segundo punto Rolando lo titula como el autocontrol evolutivo. Y vamos a ver qué quiere decir autocontrol evolutivo. En los primeros párrafos de este punto... Rolando afirma con rotundidad que biodanza no es un sistema que eh, tenga el efecto de modificar la conducta eh, basada en los valores culturales eh, de un sistema antivida que esclaviza al ser humano. Va más allá biodanza. Biodanza es un sistema de integración humana cuya guía o sea, cuyo objetivo es la autodivinización del ser humano en el sentido prometeico. Entonces, vamos a ver quién es Prometeo y vamos a ver qué tiene que ver con la autodivinización. Para hablar de Prometeo nos tenemos que ir a la mitología griega y a su concepto de creación del mundo. Para los griegos, para los antiguos griegos, el inicio de la creación, en el principio, había caos, el caos. Del caos surgió la gran diosa madre, Gea, y de Gea surgió Urano, el dios del cielo. De la unión de cielo y de tierra, o sea, de Gea y Urano, surgieron los titanes que representan las características de la vida, de toda la vida de la Tierra, antes del ser humano. Uh, y podemos uh, deducir algunas características por los nombres de los titanes. Eran seis titanes y seis titanides que ahora no hace falta que, que los nombres si, si quieres saber más detalles sobre la mitología griega en el artículo que he escrito sobre este post sobre este vídeo pues lo encontrarás en mi página web si tienes interés en ello el caso es que en esa primera generación pues existían uh, varios talleres, donde, talleres laboratorios donde se gestaba la vida en la tierra entonces, de esta primera generación de titanes eh, que fueron maltratados por Urano porque eh, la mitología lo que tiene es que nos explica eh, la dualidad y el camino para la unidad. Entonces nos encontramos 10 dioses que son maravillosos y hacen cosas maravillosas. Y, y que a su vez hacen cosas terroríficas. Entonces, la mitología nos habla de eso, de la dualidad. Entonces, en esa dualidad, en ese mundo maravilloso donde eh, Geo, o sea, el cielo y la tierra estaban unidos y crearon las características de la vida en forma de titanes, que eran seres gigantes, muy grandes en comparación al ser humano, pues encontramos que Urano tenía un, su parte oscura que era, eh, sentía pánico pensando en que su descendencia, o sea, los titanes y las titánides, cuando llegaran a Mayor podrían usurparle el poder, el reino. Y para evitar eso, lo que hizo fue, pues los, los encarceló, o sea, los envió, al Tártaro, que era el inframundo, lejos de donde él estaba, para evitar que esto ocurriera. Y eh, Gea pues, se enfadó, se enfadó muchísimo. Cuando fueron mayores, Gea incitó, fue al Tártaro e incitó a, a sus hijos, a los titanes y las titánides, a que hicieran una rebelión contra su padre y lo... Y lo usurparán su poder, porque era injusto. Entonces, ninguno de los titanes y, y las titánidas le hizo caso, excepto el último hijo que era Crono. Entonces, Crono dijo que sí, que él asumía esa responsabilidad, llegó al reino de Urano y con artes dialógicas lo o sea, desbancó, su, bueno, eh, lo, lo mató, dijéramos, ¿eh? y usurpó su reino. Venció y entonces a partir de ese momento Crono se casó con su, con su hermana Titán Rea y eh, reinaron en, en, el, en el mundo, Re, reinaron en el cielo, en la tierra y en los mares. Y en esa época se la denomina la Edad de Oro, que fue una época resplandeciente de, de abundancia, de equilibrio, de, de, de justicia... En fin. Pero no hay equilibrio sin desequilibrio, porque la vida es así. ¿eh? Es, una constante, es un constante movimiento, eternamente renovado. Entonces, en ese, en ese desequilibrio, a Crono le pasó exactamente lo mismo que a su padre. Tuvo miedo de que su descendencia le usurpara el trono y entonces pasó exactamente lo mismo lo que pasa que en lugar de desterrarlos al tártaro lo que hacía es que cuando se hacían un poquito mayor más mayores sus criaturas pues eh, le entraba el pánico y los devoraba, se los comía eh, Rea, su esposa pudo salvar a los dos últimos de manera que de engañar a Crono y salvó a a Zeus y a Neptuno y los llevó a lugares recónditos para que Zeus no supiera que existían entonces a partir de allí cuando fueron mayores pues eh, Zeus entabló una guerra para destronar a su padre también, e incitado también por Rea entonces en todo este periplo Prometeo que es uno de los hijos de Crono de los primeros titanes uno de los hijos de los hermanos de Crono perdón, que se llama no me acuerdo, Jaspe o algo así bueno, pues Prometeo es, eh, es su característica es, aparte de ser un, un ser fuerte eh, equilibrado justo eh, dios, de, dios de la artesanía bondadoso recto y uh, podríamos decir que era un genetista porque gracias a él y a otro titán eh, crean y recrean la especie humana entonces una de las, una de las tareas que, que, que los dioses que los, eh, le manda, les mandaron a Prometeo y a otro titán fue la de dotar de las características necesarias a todas las especies que, que existían en ese momento, incluida el ser humano, la especie humana. Entonces, en el reparto de las características uh, de, que, que consolidan la vida, pues el otro titán pues empezó por, por los seres marinos, por los animales de tierra por los insectos, por las plantas los árboles y cuando llegó al ser humano pues se quedó corto y no pude ofrecerle dos de las características más valiosas que eran la sabiduría y la conciencia divina la conciencia cósmica, la conciencia de sí mismo entonces entonces uh... Prometeo pues como se, se indignó muchísimo porque él sentía una gran debilidad por el ser humano, por, eh, por su belleza, por, su, por sus características. Y lo que hizo fue una gesta heroica, fue al taller de Atenea y, eh, y Herodoto, o Herodoto, y robó sabiduría y el fuego astral, que es el fuego del aliento espiritual y se lo entregó tanto la sabiduría como como el fuego cósmico, se lo entregó a los seres humanos y les enseñó eh, eh, a lo que bueno eh, eh, provocó la ira de los dioses, pero bueno él sentía tanto amor para los humanos que les enseñó el arte de la forja para crear herramientas eh, para Hacer utensilios para sus, sus enseres, o sea, para, para la agricultura, para, eh, para todo lo que necesitaban. Artes, las artes de la fundición, de la forja, eh, les enseñó el orden de los números, del tiempo, también les enseñó las artes... Eh, que tenían que ver con la intuición, con la adivinación, con la visión de futuro. En fin, eh, todo lo que tiene que ver con el avance del ser humano hacia una nueva historia de, eh, evolutiva eh, en el aspecto de la, de la tecnología, pero también de su propio descubrimiento como seres en... Eh, en a la búsqueda de realizar, eh, la, a través de la sabiduría y de las artes, la conciencia de sí mismos, como seres divinos y seres cósmicos. Y este es el, el valor de Prometeo. Después Prometeo, al ser un ser eh, que va en contra de las injusticias y de los castigos de esa parte oscura de, de la divinidad pues sufre muchas adversidades y muchos sufrimientos que si te interesa, ya te digo, te remito a la página web donde allí encontrarás pues, toda esa historia que es muy interesante. Pero nosotros en este sentido de hoy y en referencia a lo que dice Rolando Toro, de la, de la autodivinización del ser humano en el sentido de Prometeo, es este sentido eh, en el que Rolando eh, direcciona la integración humana. Y continúa, Rolando Toro, hablando de la integración, eh, añadiéndole la palabra interespecie. Entonces, él dice que eh, violanza es un sistema de integración y que en el sentido de la integración interespecie, eh, propuesta por el biólogo alemán Jacob von, y ahora te digo el nombre, que resulta un poco difícil, Wexkuhl para mí, es, es alemán, así que no, probablemente no lo estoy nombrando bien, que es un biólogo eh, que nace en 1880, Uh, y, 64, y muere en 1944 pues este señor este estudioso de la biología de los animales marinos primero y después de las especies uh, de la tierra pues estudiando y contemplando a, a los seres vivos entonces él se da cuenta de que la perspectiva mecanicista propuesta por Darwin, en, en el que todo se explica eh, en, eh, como mecanismos, ¿eh? como si los seres vivientes fuéramos máquinas de acción y reacción, ¿no? él se da cuenta de, que, de que, que eso no es así, y lo rechaza profundamente, pues percibe que uh, los, todos los seres vivientes, cada ser viviente, la singularidad, de cada ser viviente es percibe la vida de una manera concreta y no puede ser compartida con otra porque es su mundo en relación a lo que percibe y cada especie cada ser viviente tiene su, por, su propia percepción y su manera de conocer el mundo a partir de sus propias singularidades que eso no no excluye que esas singularidades estén dentro de un orden cósmico que se intuye porque eh, así como la propuesta darwiniana era la lucha de las especies para conseguir pues, más luz, más espacio o, o en ese sentido de la competitividad para este biólogo Bon, Wexkul y otros. No existe esta competitividad. Forma parte de una manifestación armónica y ordenada que compone la unidad, de tal forma de que cada mundo en sí mismo de la especie del, del individuo singular cada mundo, cada percepción de ese mundo, se está anidada dentro de mundos más mayores que componen la, eh, el universo, el cosmos. De tal manera que el, que, pues el, ser, el ser humano llega a ser eh, pues un mundo en sí mismo anidado dentro de otro mundo que sería la propia Tierra y la Tierra anidada dentro de un sistema mayor y así configurando el universo en un orden, en un orden cósmico entonces esto quizás a nosotros en los días de hoy pues, nos puede parecer obvio ¿no? que esto es así porque estas teorías estamos hablando de los años 30, de los años 40 entonces nos puede parecer opio, pero como facilitadoras y facilitadores es importante que nosotras, nosotras sab, sepamos referenciar el pensamiento, la evolución del pensamiento, porque cuando Rolando Toro habla de la, del autocontrol evolutivo en un sin, sentido de autodivinización del ser y de integración interespe interespecies estamos hablando de un pensamiento realmente revolucionario en el sentido de que va, que rechaza una manera de entender el mundo que está basada en valores antivida y cuando habla de autocontrol evolutivo nos está invitando a que cada ser humano en su mundo y en su visión junto en armonía con todos los demás y con todas las especies podamos vivir en ese orden cósmico desde un lugar consciente de, de la conciencia de ser divinos, de la sacralidad de la vida. Que todo en sí es perfecto y por tanto es divino porque no hay como no serlo. Entonces... Uh, Fíjate qué hermoso eh, el biólogo este, eh, Wechkul, a ver si lo he dicho bien. <ríe> sí, Wechkul, pues para explicar su, su teoría, eh, él utiliza la metáfora musical de manera que todos los contrapuntos, las notas, las, eh, la, las melodías, los ritmos que son la singularidad y la diversidad de la vida, conforman una sinfonía. Y entonces esto tiene que ver mucho también con, con, con, con vida Danza, con la música de las estrellas, con la vida, por supuesto. Uh, bien, el punto número dos continúa, el punto número dos continúa, pero... Hoy vamos a dejarlo aquí porque continúa con otro autor que te voy a presentar en el próximo post. Uh, de momento nos quedamos hoy con Prometeo y con este biólogo, Jacob, Jacob von Wechkul, <risa> y, y con el deseo de que, de que esta información que estoy compartiendo contigo te sirva para que tú amplíes... Eh, la teoría, el conocimiento de la teoría de biodanza y no solo la amplíes, sino que la honremos, porque forma parte de la historia de, del paradigma biocéntrico, no solo de la biodanza y, de, y de, de la educación biocéntrica y de los espacios biocéntricos, sino del paradigma biocéntrico en el cual estamos sumergiéndonos paso a paso y del cual, eh, habiendo asumido nuestra misión como facilitadoras y facilitadores eh, de biodanza, tenemos el, el deber de honrar esta memoria, porque nos va a ayudar a la hora de transmitir el mensaje en nuestras clases, en nuestras aulas, a, a nuestros participantes eh, y en nuestros trabajos, y también en nuestro ser en el mundo. Espero que te inspiren, te sigan inspirando estos vídeos y sin más me despido. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta la semana que viene. Amor y servicio. Gracias.